Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a solucionar el problema de los textos borrosos. Para ello, les dejaré un enlace en la descripción. Procedemos. Copiamos el enlace. Vamos al navegador. Ponemos pegar y acceder. Vamos a donde dice descargar. Hacemos clic. Yo en este caso lo voy a descargar en el escritorio se está descargando acá abajo, hacemos doble clic, ponemos que sí, acá cambiamos y ponemos donde dice usar Windows 8.1, ponemos aplicar, ponemos ok, y esto es todo amigos, con esto ya se solucionó el problema de los textos borrosos, nos vemos en el próximo video, muchas gracias Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos y activen la campanita. Hasta la próxima.